Pues para mí este taller fue como que me dieron la llavecita para abrir la puerta que siempre me he querido abrir pero no sabía sé. cómo.